¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy estamos celebrando el Día Nacional del Peludito y estamos con Tropicana, la más bacana, y por supuesto Laika. Que puedes encontrar medicamentos, juguetes para los peluditos, mejor dicho de todos. Hicimos una donación de fármacos donde se encontraban desparacintantes, antipulgas, jamas y comida para nuestros amigos que Sus buenos productos y buenos precios. Quiero después pues, los invito a que te metan a la página que es muy muy bueno. Hoy estamos en el parque El Tunal, vamos a seguir haciendo estas actividades gracias a Laika que nos está apoyando. Les recuerdo si quieres productos para tu mascota, Laika es la mejor opción.